en vivo nos acompaña Antonio Aranda, Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, Pepe Soto y Efraín Salvador Miramón. ¡No te vayas! En un momento más, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de Rompiendo Paradigmas? Sean bienvenidos a una noche más aquí no con no nosotros. No ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! Probando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 4... Ah, ya. Muy, muy, buenas, muy buenas noches, amigos de Rompiendo Paradigmas. Sí me están escuchando, Pepe Soto, sí me están escuchando. ¿Verdad que sí me escuchan correctamente, amigos de Rompiendo Paradigmas? Sí están aquí presentes. Ya vi aquí a William William Gutiérrez, ya está este, con nosotros. Eh, y Georgina también nos manda por acá saludos. Y bueno, pues sean bienvenidos a este programa. De rompiendo paradigmas a este episodio. ¿Qué número de episodio es, mi estimado Erubiel? El número 28, ¿le parece? ¿Le parece, segura, Erubiel, de esta temporada, de esta segunda temporada? Y bueno, para esto le doy entrada a mi estimado Pepe Soto. Antes de que existiera la internet, Pepe Soto ya escribía en ella. Mi estimado, ¿cómo estás? Desde allá, desde dónde? Ciudad Chihuahua, mendigo. Saludo afectuosamente. Saludo afectuosamente a mi querido amigo el maestro Efraín Salvador. ¿Cómo estás, maestro Efraín? Qué gusto saludarte. Qué bueno que nos tal. acompañas. Qué bueno ¿Qué nos tal, acompañas? Mi querido ¿Qué pepe? que Que nos ofreces el honor, mi querido <risa> Efraín. Pues es que qué crees iba a estar, este, nuestro jefe, nuestro capitán, nuestro astronauta y dije no, pues hay que estar. Cuando está el jefe, hay que estar. <risa> hay que, hay que estar. ¿eh? Hay que estar. Hay que un un saludo. Un saludo también a Toño que se dignó eh, a pisar las instalaciones de Census en esta ocasión. Uy, pues Entonces, perdón. Alagar, uy, pues perdón. ¿no? Y por eso también tenemos el día de hoy un invitado especial, Maestro Pedro Carlos, que está con nosotros acompañándonos esta noche. Maestro, ¿qué tal que estás aquí en Census Capacitación? Aquí ya apareció la mano del de, de Maestro Aranda, aquí estamos al lado. Déjenme Meto. Aquí estamos ya eh, transmitiendo desde... Desde el Estado de México me, me, me tocó venir hoy a, a visitar aquí. Llegó al nuevo aeropuerto, al nuevo aeropuerto que está ya acabado, que está construido, que ya vuelan aviones aquí. Y pues nos trajo al maestro Pedro Carlos, que está aquí sentado. <risa> a claro, lado. claro. Un gusto estar aquí con, con ustedes, maestro Pepe, maestro Efraín, por ahí. Siempre, eh, eh, pues en, en, en noches de censo, siempre les hago publicidad ahí, les, les doy el comercial de que... De, de que nos, nos, eh, los espero a las nueve de la noche por ahí, y pues hoy me toca. A mí con no me consta, los... a mí no me consta, <risa> yo nunca he escuchado nada, siempre diciendo el maestro Pedina ahí en su programa, <risa> echándonos flores, que no es cierto, yo no le creo. Eh, ya, hay que ver las repeticiones para que vean. <risa> por, por aquí ya tenemos a varios, varias personas que se están conectando, a César Caballero que nos manda por aquí saludos, a Rosario García que nos menciona que ya está presente y bueno, pues si les gusta este programa, ojalá y lo puedan compartir para llegar a más, a más contadores. Y bueno, pues hablar, mis estimados, el tema de hoy, la resaca de la Declaración Anual de Personas Morales. Y para esto, mi estimado Efraín, creo que eres el experto en este tema. ¿Qué fue lo más complejo, lo más difícil de haber presentado esta Declaración Anual de Personas Morales? Más allá de que no hiciste tu cierre en diciembre. ...más allá de que tuviste enero... ...más allá de que te hiciste medio menso en febrero... ...más allá de que tuviste los primeros días de marzo... ...y te valió un gorro y un cacahuate... ...y te fuiste al cine con la novia... ...con quién sé yo... ...y entonces por ahí llegó el número 20, 21, 22... ...y pasaban los días... ...y entonces abrías la declaración... ...y te quitaba lo que habías cargado... ...y lo tenías que volver a cargar... ...abrías la declaración... Intentabas enviarla porque ya lograste cargar todo y te decía, tu firma ha sido revocada. Y entonces la intentabas enviar y decía, procesando. Y entonces la intentabas enviar y decía, no puedes enviarla. ¿Qué fue lo más difícil, Efraín, más allá de lo que acabo de comentar? Ya sabes que los contadores les gusta la adrenalina. Tuvimos un buen de tiempo y esperamos el último, el último día del, de marzo. No. Pues, pues aún y con el tiempo ya, y, y no lo dejes a medias, me hice completamente menso todo el tiempo, este, y, y esta situación de la, de la declaración no solamente fue en, el, este, pues en los últimos días, creo que todo el mes de marzo prácticamente estuvimos con el tema de, de la plataforma, y dentro de los temas más complicados, difíciles, eh, de poder de, de, de poder cumplir con la obligación creo que fue lo del eh, que no cargaba las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y que entonces había que presentar declaraciones complementarias y todos asustados porque íbamos a, a reactivar los cinco años de revisiones y cuestiones por el estilo Decía yo, mira, no te preocupes, no, no se reactivan los cinco años. Mientras no modifiques lo que se había presentado, no hay problema. La, la reactivación en el plazo de caducidad es cuando tú modificas algunos de los renglones. Sobre ese renglón que modifiques, es, sobre lo, es lo que abre la puerta a ese renglón, no a toda la declaración. Entonces, creo que ese fue uno de los grandes temas eh, dentro de la declaración, el, eh, la cuestión de las pérdidas. Y. El tema de que a pesar de que presentaran declaraciones complementarias, uno decía, bueno, pues ya, me animo a presentar la declaración complementaria y, y queríamos que el sistema de inmediato reaccionara y eh, captara, captara los datos o las modificaciones. Y lo mismo que sucedió en pagos provisionales, muchos tuvieron que presentar declaraciones complementarias de pagos provisionales. Y, y el gran tema fue que la plataforma tardaba de 3 a 5 o a 15 días para poder cargar y actualizar la información, ¿no? Y entonces, pues, vaya que era un, un problema y, y un estrés que veíamos en muchos de los colegas, porque pues ya queríamos que se actualizara el sistema y, pues, en ese sentido, nada más no había esa actualización. Entonces, pues, aunque la autoridad señalaba que el sistema no tenía problemas, pues eh, creo que nosotros estábamos en otro mundo paralelo, como en el que a veces te encuentras tú, mi estimado Otoño. Y, este, y en ese sentido decíamos, bueno, pues, eh, eh, ¿en dónde sí estará bien? ¿En qué, ¿En qué mundo paralelo estará bien la plataforma de la autoridad fiscal? Porque aquí, pues, siempre teníamos esta situación. Otro de los grandes problemas también que, que se vislumbraron en esta situación fue el, el, eh, lo que señalabas, ¿no? Que ya llenábamos la declaración y que eh, guardábamos y al final volvíamos a ingresar y ya no aparecía nada y otra vez a tener que capturar todo. Y al principio uno pensaría, bueno, pues a lo mejor efectivamente no le di guardar, ¿no? O efectivamente, pues se cerró la aplicación y, y bueno, dejábamos ese margen de dudas. Pero ya después de la segunda, tercera, cuarta ocasión que se capturaba la información y que pues volvió a no ingresar y no había nada, decíamos, no, pues no somos nosotros, ¿no? Aquí va a estar pasando algo y bueno, eso trajo... Eh, un desgaste de tiempo, mucho tiempo para poder enviar una declaración. Y luego el tema final, digo, todavía no llega a Quique, pero uno de los, de los temas que también nos compartía ah, mi querido Quique era que ya tenía la firma electrónica todo listo para enviar y decía que no, que la firma no estaba no, bien, sí no válida. No, uh -huh. no válida. Y volví a otra vez a checarlo en otra sección de la propia plataforma de la autoridad y resultaba que sí, que, que la firma sí. estaba, estaba válida, ¿no? Y entonces nuevamente trata de enviar la declaración y otra vez que no. Y después de tres, cuatro intentos, entonces al final se pudo enviar la, la declaración, pero él estaba con que si teníamos que renovar la firma, si no la teníamos que renovar, si pasaba algo, por ejemplo, que sucedió con el tema de la declaración de, de riesgos de trabajo, eh, no sé si, si, si tuviste esos comentarios, me quedo Pepe, pero... Se llegó al extremo de tener que validar nuevamente la firma electrónica porque aun cuando estaba vigente no la aceptaba, no no, aceptaba. con el 2019, tenía que ser actualizada al 2021 o 2022 ¿no? para que la aceptara el envío de la declaración. Y ese, ese tipo de trucos, pues no aparecen en ningún instructivo, eso es lo, lo extraño, ¿no? no aparecen en ningún instructivo, nadie nos dice qué hacer, las autoridades omisas en decirnos, bueno, pues háganle de esta forma, háganle de esta otra manera sino que ya hasta después comenzamos a tener algunas luces, ¿no? Pero, pues vaya que terminamos muchos en ese sentido de la resaca con la declaración anual. Pero esto esto me hace recordar un tema: ¿qué sería más importante presentar la declaración el 31 de marzo o presentar una declaración a, a las prisas, a las carreras, porque se vence el plazo, o presentar una declaración en términos eh, precisos, bien soportados, pues aún cuando no esté dentro del plazo del 31 de marzo, ¿no? Es decir, eh, eh, el término de la espontaneidad muchas veces como lo que lo dejamos de lado, ¿no? Oye, al final no es un problema nuestro como contribuyentes o como contadores que la plataforma esté saturada o que la plataforma no esté en funcionamiento o que tengamos este tipo de situaciones, pero como que esta situación del deadline, del, del término, de, del, de, la, de la presentación o del plazo, como que genera demasiado estrés. Y a veces en ese estrés eh, genera algún tipo de, de riesgos, tal vez en la propia declaración, ¿no? Te va. Sí. No sé si han visto, han tenido clientes ahorita que llegan súper espantados porque les están llegando así cartitas, bueno, más bien ya las multas, ¿no? sobre eh, pues declaraciones que presentaron de forma espontánea tiempo después, ¿no? Que les correspondía y ahorita les están llegando una serie de multas a medio mundo que llegan al despacho y dicen ¿qué hago contador? Porque resulta ser que la tenía que presentar el 17 de febrero y la fui presentando por ahí del primero de marzo y ahora la autoridad ahorita, ¿no? El 5 de el 6 de abril me está girando una multa porque no presenté esa declaración en tiempo y forma. Aquí la pregunta sería, pues, ¿qué, ¿qué tenemos para defendernos, mi estimado Efra? Porque ya son muchos los que les está llegando. Entonces, ese miedo, ¿no? Ahorita que dices de, ¿qué es mejor, presentarla espontánea, no después de tiempo, pero presentarla bien o presentarla mal, pero en tiempo y forma? Bueno, pareciera que la autoridad nos dice, el mensaje que nos envía es, pues preséntala ya como sea, pero preséntala porque si no, pues te va a girar una multa, ¿no? No sé si te ha tocado casos ahorita, este Maestro Carlos, que ya empezaron a llegar, ¿no? Y ya están mencionando que ya tengo una multa, ¿cómo le hacemos? Eh, pues por lo menos la voy a pagar, pero que me rebajen al 50%. Y ya la gente hasta está diciendo, eh pues la voy a pagar, o sea, pues sí, si sí, sí se tiene que pagar, la pago. Pero no manches, me giraron como como cinco o siete de catorce mil pesos, ¿no? O sea, ni, ni lo que gano prácticamente en seis meses pago, pago esas multas. Pues ahorita tengo deuda de esto, deuda de lo otro, apenas estamos recuperándonos de, del COVID. Pues me van a, me van a matar, ¿no? Literal, no, no, no pueden. ¿Te han llegado, Carlos, en este momento ya que empiezan con, esta, con este tenor de girar multas? Sí, precisamente, eh, pues yo creo que hay que tener el, el, el debido cuidado y, como mencionaba hace rato, qué medios tenemos o, o qué posibilidades tenemos de defendernos, ¿no? En ese sentido, eh, tomando las palabras del maestro eh, Efraín, pues yo creo que el tema de presentar una declaración en tiempo muchas veces lo, lo, lo tenemos arraigado y en este programa que es rompiendo paradigmas, tenemos el paradigma de que si no la presentamos en el tiempo establecido, en el plazo establecido, pues ya de entrada nos vamos a ver en, en alguna eh, infracción, alguna disposición fiscal, ¿no? Que tenemos algunos medios como es la espontaneidad y en este caso cuando llega este tipo de, de multas, de requerimientos y tenemos a nuestro favor la espontaneidad, aunque sea extemporáneo, como muchas veces decimos, es extemporáneo pero es espontáneo. Y al ser espontáneo y cumplir con lo que nos establece el artículo 73 del código, donde nos menciona precisamente la espontaneidad, pues yo creo que tenemos ese primer momento de, de defendernos. No tu propia eh, ley me estás... Eh, diciendo de que puedo cumplir de forma extemporánea y espontánea, pero si ya no tengo de mi lado la espontaneidad, si ya no tengo de lado ese, ese beneficio como tal, y ya es un cumplimiento extemporáneo, también debemos tener el cuidado, eh, y aquí me voy a meter en, en, en otro tema un poquito más eh, de tipo operativo, ¿no? Eh, muchas veces el, el contador... Eh, oye, ¿y por qué la presentaste hasta el primero, dos, tres, cuatro de abril? Por ahí, ve, ahorita estábamos viendo unos comentarios aquí ya que, que están surgiendo en, en, en el programa, donde mencionan que todavía algunos tienen pendiente la presentación de alguna declaración anual de personas morales y hasta la fecha no la han podido presentar por X situación. Veíamos por qué no les actualiza los pagos provisionales, por qué no les actualiza el tema de las pérdidas, porque traemos algún detalle e informático o técnico que no nos permite presentarla, ¿no? Puede ser ese uno de los motivos. Otro de los motivos u, u otra de los paradigmas que en algún momento tenemos es esa relación contador-cliente, contador-empresario, porque imagínense si es una cantidad un poquito grande la que me va a determinar al 31 de marzo y si la presento el 31 de marzo me va a estar dando mi línea de captura al 31 de marzo. Y el primero de abril en adelante me va a decir el empresario, oye, contador, ¿y estos recargos culpa de quién son? no Yo creo que ahí también nos metemos en otra dinámica con el empresario. Y, y es importante también como contadores en ese sentido deslindar esas responsabilidades de que, oye, pues no me entregaste la, la información a tiempo. Eh, como decía, ahorita tal vez estamos acostumbrados a que el 31 de marzo algunos no estamos ahí presentando o vivimos algunas situaciones Precisamente pasó, los últimos días eh, veía que cada cada día estaba actualizando. Si yo no presenté bien un provisional, ¿qué pasaba? Tenía que presentar una complementaria del provisional para efectos de que esos ingresos me los reflejara en el acumulado de mi anual ya precargados como tal, porque directamente no me iba a permitir precargarlos. Cuestiones de informativa de, de retenciones o de pago de retenciones fue el mismo caso. Y yo creo que en este sentido, atendiendo a lo que comentó el maestro Efraín, pues sí es, eh, es, es bueno eh, hacer ese, ese balance, ¿no? La presento al 31 mal, o la presento después del 31 bien, ya soportadita, pero también teniendo eh, en cuenta estas cuestiones que le estoy comentando y teniendo de lado nuestro la espontaneidad a reserva de lo que puedan comentar aquí los, los maestros. Vas, Pepe, vas. Es, es que el, el problema, el problema, mi querido maestro Pedrín, es que la autoridad lo hace de una manera alevosa y ventajosa. no Aquí, aquí, la, aquí la, la decisión que, que tienen que tomar, ya, ya ya lo comentó el maestro Efraín, la espontaneidad es, es, eh, está ahí en el, en el artículo 73 del código. Tú te puedes basar ahí. Lo que pasa es que si la, la autoridad sabe, por eso lo hace, por eso digo que, es ventajoso y alevoso el empresario se asusta y ya ustedes ustedes lo lo acaban de decir el empresario nos dice paga oye pues espérame tantito porque vamos a pagar si estamos acogiéndonos a la famosa espontaneidad el problema es que la autoridad sabe que el empresario se asusta a algunos contribuyentes por, por por irse a lo fácil dice no quiero tener problemas, quiero obtener mi, mi opinión de cumplimiento positiva. Entonces, tú paga y ya después vemos cómo le hacemos. Entonces, estás propiciando tú también esa extorsión, porque eso para mí es una extorsión que está haciendo la autoridad a sabiendas de que el, el contribuyente pues, no va a querer defenderse. le sale más A veces le sale más barato, por ejemplo. Soy contador, pero no soy abogado, entonces tengo yo también mis limitaciones y a lo mejor le pido a mi amigo, el maestro Efraín, oye, apóyame en, en este asunto porque yo no, no tengo las credenciales como para meterme en un pleito legal contra la autoridad, entonces ayúdame tú, pero eso le va a costar al contribuyente, entonces eso tampoco lo miden y dicen, por eso lo más fácil es, en algunos casos, es pagar, tal lo cual pues yo obviamente pues, no estoy de acuerdo pero ya cada quien le mide, pero de que podemos aplicar pues creo claro que sí. A, a, a ver, maestros, y ahora, eh, bueno, ya va a entrar nuestro estimado Enrique Corona a pantalla ahorita que lo cuadre por aquí, controles Eruviel. pero antes de que lo cuadre, fíjense, no sé si podemos poner el video que habíamos preparado, ah no, dicen que ahorita quien controles que esperar a Enrique, pero también ya viene otra detrás de esta declaración anual de personas morales, pues viene una no menos... Eh, pues eh, complicada también si lo vemos así Porque la declaración anual de personas físicas A pesar de que haya gente que sale en redes sociales Y diga, tú dale clic, clic, clic, clic Y la envías, ¿no? En independencia de, de que obviamente nada más es un video explicativo De cómo entrar al, al portal, etcétera Pero bueno, pues las personas eh, empiezan a querer enviar sus propias declaraciones Y cuando se dan cuenta pues ya tienen un saldo, eh, algunas, eh, un impuesto determinado a pagar, ¿no? Entonces se les voltea, se les voltea en esa en, en esa situación de ellas mismas querer presentar sus propias declaraciones de personas físicas, algo que ya vamos a empezar, o que ya estamos empezando a, a, a tener. Muchos de los contadores ahorita que tenían saldos a favor y que ya tenían cuadrados. mil dieciocho don copetes por favor <ríe> Porque yo voy a declarar, declarar, declarar, pero no quiero irme a formar, a formar, a formar Quiero que sea rapidito como pedir un cafecito. Yo voy a declarar, declarar, declarar, porque yo voy a declarar. Declarar es fácil porque ya cargamos la información por ti. Consulta tu declaración en la página del SAT. Ajusta si es necesario o solo revisa. Acepta y envía. Porque yo Para tu declaración anual de impuestos es fácil y rápida. Solo revisa, acepta, envía y ponte a disfrutar. Solo revisa, acepta y envía. Yo voy a declarar, declarar. Mi estimado Quique, la vez pasada te pusiste hasta bailar con esta canción, ¿no? Ahora ya subieron la declaración anual de personas físicas. Ya la pueden presentar. El año pasado nos mandaron hasta mayo. ¿Verdad? Dime, ¿qué cosas han cambiado del video que no digan ahorita en TikTok? Las mismas. Es muy facilito, mismas. todo está precargado, solamente da clic y avanzar. Y listo. Si estás enfadado de hacer filas, mira, con un dedito. Tan fácil como un dedito, un dedito. ¿no? ¿Sabes? Te digo algo, ¿sabes por qué entre tarde? Porque un asalariado vino a pelear y a reclamarme porque el salmo no le ha devuelto. ¿Cómo, y cómo? en enseñé el comunicado que les enseñé en Inbox, donde dice el gobierno del estado, me equivoqué, cancelé recibo. Caray, ¿cómo crees? Y te lo voy a explicar como se lo expliqué a ella. Mira, ¿ves tu recibo de nómina? Bueno, resulta que el gobierno cometió un pequeñísimo error. Todo lo que tuves en esta columna debía estar en esta otra. Me puse a revisar un recibo de nómina de un maestro de Michoacán. En dos quincenas que revisé, todo, todo estaba como un ingreso exento, incluyendo salarios. ¿Cómo, cómo se equivocó, ¿Se equivocó el de nóminas del gobierno del estado de Michoacán? Pepe, te lo encargamos. Ahora, ahí te va. Estaba tan bonito el sistema de nóminas que todo estaba en la columna de exentos, pero los retenían impuestos. ¡Ah, caray! Por eso, cuando sale la anual precargada, tienen casi 20 mil pesos a favor. Pero el sistema no se por ¿qué? Pero resulta que en ese momento llegan conmigo. Oye, ¿por qué no me devuelve nada? Le digo, espérate, vamos a revisarla. Mira, esto que es salarios, no va en esta columna, va en esta. Esto que dice gratificación, no va en esta columna, va en esta. Y empiezo a cambiarlos y digo ah y qué crees el gobierno del estado timbró todas tus nóminas del 2021 el 29, 30 y 31 de marzo y qué crees en la página del SAT todavía no aparecen los nuevos y por eso te quiere te quieren ilusionar con los 20 mil pesos a favor que nunca te van a llegar pero yo voy a declarar declarar declarar cómo, cómo lo cómo lo ves es, es, es que esos son los riesgos del señor Otoño, de que, eh, y, y eso, eh, señala Quique, que se hicieron las modificaciones en la nómina el, 20, el 29, 30 y 31 de marzo, que no según la regla miscelánea solamente se establecía que hasta el 28 de febrero era cuando se iban a hacer todas las correcciones y el y, gobierno y, tiene otro dato <ríe> exacto, <ríe> exacto. <ríe> es ese tema no de que al final si observamos bueno las reglas misceláneas son criterios y y bueno si el gobierno del estado pudo corregir el 29 30 y 31 pues no sé si algún otro patrón también lo hizo por lo tanto este tratar de presentar una declaración de personas físicas en la primera o segunda semana de abril pues no sería Imposible. lo más prudente lo más conveniente todavía los sistemas se están alimentando, si, si, si, si lo que observamos en la resaca de personas morales, que todavía no se actualizan los pagos provisionales, que se están tardando, las pérdidas, se está las tardando pérdidas. la eh, cargar lo que son las pérdidas fiscales, pues no tengamos la, la expectativa de que eh, en personas físicas todo está al 100% correcto, ¿no? No, yo creo que eh, adelantarse sí. y, y buscar sobre todo la expectativa de un saldo a favor, pues va a generar en lugar de un beneficio. Ahora ya no estás estresado porque no has presentado la declaración. Ahora te estresas porque no te devuelven. Pero luego viene una decepción todavía mayor cuando te dicen, pues, ¿qué crees? Lo que te había dicho que eran como 20 mil o 19 mil pesos. ¿No es verdad? Es al revés. Es al revés, mi oh, Pepe, porque como todos lo hicimos exento y a lo mejor quién sabe cómo está nuestro sistema de nóminas interno y lo que tú quieras, pues ahora resulta que debes cinco mil, seis mil o siete mil pesos a cargo, ¿no? Y entonces, bueno, ¿en dónde quedaron las retenciones? Y va a ser toda una complicación poder explicarle a los contribuyentes, a los, a los maestros, pues, pues este tipo de circunstancias, ¿no? O, o al revés, Miefra, yo me encontré por ahí con una declaración de mi linda hermanita que lo abrí y trae un saldo a pagar y dije, ah, caray, me fui a, al portal, vi los exentos y de repente no me cuadran esas 30 días de salarios eh, mínimos, ¿no? O UMAS, en el caso de gratificaciones, pues no me cuadra tampoco la prima vacacional, me cuadra. Dice salarios diarios, <risa> ¿o no? Dice salarios, ¿para qué lo acomodan mal ahí, no? Uno, uno malentiende. Entonces, le, le aparece eh, pues este tipo de, de, de ingresos como grabados en algunos casos. Ahí quiero pensar, mi estimado Enrique, que todo lo contrario, acá se equivocaron. Entonces, van a tener que volver a eh, pues ajustar su nómina, a volver a emitir sus comprobantes fiscales y a esperar seguramente la segunda, si no es que en la tercera semana, en la donde última todo... Semana en donde todo empieza a cuadrarse. El problema es que tengo a mi hermana mandándome mensajes te dice oye, ¿ya la hiciste? Oye, ¿ya la presentaste? Oye, no quiero problemas. Oye, y, y los clientes, oye, ¿ya la presentaste? Oye, no quiero problemas. Oye, ya ya está. Oye, ¿cuánto me van a devolver? Oye, ¿cuánto me van a devolver? Ahora que me devuelvan, ahí le doy para el chesco, ahí le doy para las cocas, ahí le doy para esto, ¿no? Entonces, dices, híjole. No sé si convenga presentar declaración, a veces, eh, como como, este, contadores, de personas eh, asalariadas, ¿no? Porque muchas de las veces el trabajo puede ser extenuante en revisar los comprobantes fiscales que verdaderamente eh, cuadren eh, la parte exenta, grabada, etcétera, los no objetos, eh, lo, todos los ingresos que puedan llegar a tener y para que te digan, pues te regreso quieto, ¿no? Y entonces, pues le dos mil, pues ahí van tus 200 varos, ¿no? Y tendríamos que, que analizar sí, si sí, nos pero conviene. Con, con o el no. Aranda, el año pasado me devolvieron Diez mil pesos, cinco mil pesos, porque ahora en este ejercicio usted me dice que solamente me van a devolver tal cantidad si tuve exactamente los mismos ingresos, ¿no? Los créditos. Y entonces es donde el contador eh, va a tener que explicar ahora a decirle, ah, lo que pasa es que los intereses reales hipotecarios que usted tuvo durante el año pasado fueron estos y ahora pues se esfumaron, no hay... Este, intereses hipotecarios, que era su principal deducción personal, tal vez, ¿no? Fíjate. Entonces, pues, eh, estas comparativas que también tenemos que tenerlas presentes nosotros cuando tenemos que formular declaraciones, eh, eh, el, el, el trabajador o la persona física, ella lo tiene muy presente, ¿eh? ¿Cuánto fue lo que le han devuelto en los últimos dos o tres años? Ahora, ahora se van bien felices porque dicen... Bueno, lo que pasa es que la inflación subió a siete punto y tantos, entonces se ponen tristes y dicen, bueno, contador, y se dan vuelta y dicen, bueno, pero el tipo de cambio se sigue manteniendo, ¿no? O sea, vamos bien, vamos bien derechista, no sé dónde, porque la inflación cada vez es mayor, mayor, mayor, mayor. ¿Estás pero, de acuerdo? Pero aquí? era más la inflación en los tiempos del Prian, era ah, más la inflación ah, en los tiempos perdón, del Prian. Perdón, me estaba yo confundiendo. Sí, sí, sí. Sí. Fíjate, Camilo, lo que sí me pasó en las personas morales, debo de reconocerlo, que el portal funcionó de maravilla, precargada toda la información, el 30 de marzo. Y el 31. ¿Cómo, cómo, cómo? Ya, pero pero, pero toda está equivocada, ¿no, Quique? Sí, algunas. Pero la mayoría de las que yo presenté, el 30 de marzo era una chulada. Ahí me pregunto, ¿ustedes qué harían? sin anuales. Hasta el 30 de marzo funcionó bien, un día antes del último. ¿Debo de esperar hasta el 29 de abril para presentar de físicas? Buena queriendo. pregunta. Le voy a, a preguntar a mi contador. <risa> Vamos a los mensajes aquí de las redes sociales. Norma Cortés, muchas gracias por esas 50 estrellas enviadas. Dice que ella se, que le dio la resaca, que se enfermó de gripa, inclusive. Y pobrecita, déjame decirles que pobrecita. sí. Hay... Hay personas que acaban el 31 así exhaustas y al otro día les da temperatura, les da gripa, les da dolores de estómago, les da diarrea, qué sé yo. Y no es broma, ¿eh? es en serio por el estrés que cargaron de que pues medio mundo está diciendo contador ya está. Oye, es que hay que retimbrar esto. Oye, es que hay que cancelar esto. Oye, es que no me va a pagar tal persona. Oiga, contador. Y entonces todo lo quieren arreglar porque a veces no depende tampoco del contador sino de la administración como tal, y lo quieren lo quieren arreglar ya por ahí de los últimos días de marzo, volteas les dice, no chingue, ¿y ahora qué hago? No, no pues quédese aquí a dormir, mire, le pongo una camita, este yo diario le van a traer aquí de cenar, pero usted échele, usted dele, dele, ¿no? Dice, pues, no tengo de dónde agarrar. Eso es lo malo, eso es lo malo. Oye, acabo de mandarle ahí a mis amigos de Census una imagen que yo fue lo único que me encontré para explicar la cartita del SAT. ¿Te acuerdas que la cartita del SAT decía que los intereses reales, hipotecarios, este año junto con la inflación, bla, bla, bla? Y yo cuando sí. les dije, ¿sabes qué? No sale nada de carga. ¿Por qué contador no sale? Momento, ve a la oficina que te la impriman. No me la quieren imprimir, que todo es en línea. Te mandé la imagen de que me están en línea. Ni siquiera es una explicación razonable. Es pues, eso que está en rojo como para no, como para creerle que efectivamente él es un error. Ya lo tienen por ahí mis amigos de census. Ahorita la están cargando. Mientras voy aquí a los saludos de las redes sociales. Teodoro Guerrero nos manda por aquí eh, saludos desde León, Guanajuato, por aquí, mi estimada Georgina, dice, el estrés todavía hay gente batallando con las pérdidas. Todavía no les aparecen a este, a, a, en este momento todavía. Rafa nos dice, aún tengo una declaración anual de personas morales y no puedo enviarla. De que me quedé pensando el sistema y tengo que pasarla de nuevo otras vez. Ya la capturé tres veces, ¿no? Entonces pone ahí, este, pues paga al de la prepa, el de la secundaria, para que la esté capturando y le ponga clic, ya se le borra, la vuelva a capturar y así una y otra vez, ¿no? Este, eh, ¿qué tenemos que hacer, no? Eh, por aquí Gus Gómez nos manda saludos. Esteban Elizalde dice, por la forma y las citas. También las citas, déjenme, les digo que es un conflicto conseguir citas en el SAT. Pero un verdadero conflicto. ¿eh? Tienes literal que estar casacitas, o sea, pegado en la computadora a ver en qué momento. Por aquí Esteban dice, el aceptar una multa que no procede es también un acto consentido. Y luego no te sueltan. Eso es incorrecto. ¿eh? Por aquí nos, nos decían que no nos escuchábamos, pero que ya este, se resolvió aquí el, el problema. Eh, por aquí nos dice eh, mi estimada Georgina, dice, muchos contribuyentes están llorando porque no van a aplicar intereses por préstamos hipotecarios. No entienden lo de la inflación. Bueno, pero vamos bien. Eh, por aquí nos dice eh, Marín, soy su fan, gracias por estas transmisiones. Eh, un rato muy ameno, aprendiendo y compartiendo. Muchas gracias. Y Pedro Gómez nos acaba de mandar 75 75 estrellas. Maestro Pedro, ¿puedes mandarle un beso? No, perdón, me equivoqué, me equivoqué. Mejor un aplauso, un aplauso, pasó, aplauso maestro, por, por favor, favor. Un, aplauso, un aplauso. Un aplauso, maestro Pedro, un aplauso. Bien, pues esto es, esto fue un, un desastre. Todavía hay personas que no pueden mandar la declaración anual. Eh, volvemos con lo de las multas. Eh, mi estimado Enrique, no sé si te han empezado a llegar eh, multas sobre declaraciones que presentaste en destiempo. Es decir, te tocaban, a lo mejor se vencía el 21 de marzo, las fuiste presentando el 30 de marzo y ya te empiezan a llegar multas. Había eh, Hoy en las redes sociales vi una persona que empezó a postear. Oigan, ya saben, si les llegaron multas, ...de la declaración anual que presentaron después... ...o sea, mi Efra, ya están esperándolas, ¿eh? Ese es el problema, ese es uno de los problemas también de nosotros... ...que ya damos por hecho... ...perdón lo que voy a decir, ¿eh? Perdón, Census, este, póngale pit... ...ya estamos acostumbrados que nos van a chingar... ...entonces ya dicen, pues ya mejor me doblo de manitas y digo... ...oiga, señor Efraín, ¿no sabes si ya empezaron a llegar las multas... ...de la declaración anual? ¡Ay, caray! ¿Por qué te tienen que llegar, amigo... Pues es que la presenté mira, el día primero, ¿no? Mira, hay algo que compartía eh, el contador Pedro sobre, sobre ese tema de las multas y, y es bien interesante y también lo decía eh, Pepe, ¿no? De que al final el empresario pues ya dice págala y ya se termina el asunto no quiero tener problemas, no quiero tener lo otro eh, pero hay un paradigma ahí bien interesante eh, suponemos que la autoridad siempre va a actuar apegado a derecho, es decir, como que lo damos por hecho, que la autoridad siempre van a hacer sus actos apegado a la norma, ese es un pensamiento, pero ya cuando analizas los temas, eh, esta clase de temas, yo yo he llegado a la siguiente conclusión, la la autoridad va a actuar de la manera que lo considere legal, o de la forma en lo que lo considere, ya ni siquiera le, le pongo lo legal, de tal manera que es eh, un derecho y hasta una obligación, podríamos decir, un deber del gobernado, hacerle ver a la autoridad las ilegalidades que llegan a cometer. Y en el ámbito de las multas es sumamente claro, por ejemplo, del 100% de las multas que se llegan a emitir, aproximadamente el 95% de las personas lo llegan a pagar, aun cuando sean ilegales. Aun cuando no estén debidamente fundadas y motivadas por el miedo que comentaba también Pepe de, de, de decir no quiero tener problemas o que tenga alguna cuestión ahí con la autoridad. El otro 5% las defiende y de este 5% las defiende casi el 4% obtiene una resolución favorable. Entonces, desde el punto de vista estadístico de autoridad, la verdad me está conviniendo las multas. No importa claro. si son ilegales, no importa si tienen firma, si están fundadas, si están motivadas, si, si, son si fue el cumplimiento espontáneo o no. Al final, eh, la respuesta es positiva para ellas, para la autoridad. Cuando las multas eran en firma facsímil, las comenzaron a pagar. Hasta que hubo alguien que dijo, no las paguen, impúgnelas, y ahí está el machote, ¿no? ahí está el formato. Las comenzaron a impugnar. ¿Y qué fue lo que hizo la autoridad? Tener que modificar, porque ya no funcionaba el esquema. Entonces, esos son puntos interesantes que se comienzan a ver. Adelante, Toño. Ahora, también, mi estimado amigo, la delincuencia organizada. Ahí te va. La delincuencia también se ha dado cuenta que si te manda un archivo y te dice, tienes una multa, presiona aquí para revisarla, etcétera, las personas ya le están dando clic y entonces ese tipo de, ¿cómo se llama? real Spinic? SPIN está bien dicho el, el, el nombre, ¿no? Donde te meten programas para pues sacarte información, entre ellas cuentas bancarias, claves, etcétera, o información para después utilizarla y después hacer cargos en tarjetas de crédito, de débito, eh, muchas cosas. Entonces, también este tipo de situaciones ha hecho que las personas le den clic a todo lo que aparece y que dice multa, que dice requerimiento, que dice algún llamado de la autoridad, ¿no? Por ahí eh, decían que hasta te estaban llamando para eh, este, cuestionar tu, tu, tu, un saldo a favor que tenías, etcétera, y decían, oigan, ¿la autoridad llama? Ah, chingada, no, no, no, no tiene por qué llamar, pues se supone que el buzón tributario es donde tú y yo nos vamos a comunicar, ¿no? Tu autoridad y yo contribuyente, ¿no? Sujeto activo, pasivo, bueno, órale. Pero ahora resulta que también la delincuencia ha hecho ha hecho eh, planes conforme a este miedo que se está dando de los contribuyentes este pánico social no y entonces ellos también han entrado como un tercero para eh, pues ejecutar eh, pues actos ilícitos no también se ha, se ha empezado a dar adelante maestro Carlos, que lo veo con muchas ganas sí sí por ahí este creo que no no se escuchaba se, se, se escucha muy lejos el maestro Antonio Aranda es que está como a a medio metro aquí de, de mí, por eso se escucha bastante <risa> lejos. Eh, pues bien, eh, otro, otro comentario igual que, que, que quería hacer con respecto a, a, a esa resaca que, que nos quedó de la, de la declaración anual. Y yo creo que es un punto crítico ahorita dentro del tema de, de, la, de las reformas que en algún momento ya se discutieron, de las reformas que ya se abordaron. Ya se han tenido bastantes pláticas con respecto a estos cambios, al nuevo régimen, al reciclo personas morales, al reciclo personas físicas, pero hablando de personas morales específicamente, yo creo que fue un cierre de declaración precisamente para los que se cambiaron a reciclo persona moral. Fue la última declaración que presentaron en su eh, título 2, donde estaban régimen general. Y se debió tener demasiado cuidado, como hace rato se comentaba, ¿no? Deberíamos tener el soporte documental, el soporte específico, todas las evidencias que soportan la anual. Ejemplo para efectos del inventario que vamos a ir controlando. ¿Por qué? Porque recordemos que eh, vamos a entrar a un régimen de transición con esos re, esos nuevos reciclos morales, con esos nuevos reciclos morales que anteriormente y todavía presentaron su anual 2021 como título 2, ¿no? Y en ese sentido, eh, estas personas morales que tuvieron algún inconveniente, que todavía no pueden presentar, que no se tuvo el debido cuidado de, de observar bien las, la, eh, la evaluación del inventario, el cierre del inventario, la determinación del costo, yo creo que van a tener bastante detalle para efectos de que en la próxima anual, que ese inventario que se quedó todavía al 31 de diciembre, se siga un procedimiento de deducción muy diferente al procedimiento que nos está marcando la disposición actual, la disposición 2022. Y es importante entonces para nosotros contadores, asesores y también para los empresarios tener en cuenta de que si, oye, eh, la presenté el 31 porque ya me urgía presentarla y yo siempre ando cumpliendo en tiempo, aunque esté mal, pues por ahí vete haciendo la idea de que vas a tener que presentar alguna complementaria con los efectos que tiene, ¿para qué? Para que este cierre o esta transición que estamos viviendo en este año, pues sea la, la mejor y en otros años no vayamos arrastrando todo este detalle que ocurrió también con el tema de inventarios y que, y que está ocurriendo con el tema de costos, ¿no? Eh, quiero agradecer aquí a Rosario García que nos mandó 50 estrellotas. Muchísimas gracias. Ahorita está la fiesta de estrellas. Muchas gracias por apoyar. Y aquí, city eh, Gagi, no sé si lo dije de manera correcta. Es que es mi esposa con... por eso. Ah, ok, ok, ok, por eso le está mandando estrellas, no, no está maestro, manando. por eso. Oye, es, es bueno, pero no sabe leer con la de los miércoles. O sea. 75 y cinco, estrellotas, un abrazo, mándale un beso, por favor, eso sí le puede mandar un beso, ¿ah? ¿eh? Sí. Perfecto, bueno, pues aquí Olga eh, María Padilla dice, hola, saludos, es un gusto escucharles como cada, como cada miércoles, muchas gracias por no perderte rompiendo paradigmas, aunque ahora no está. No está el dueño de este programa, hoy se fue de vacaciones, anda en la alberquita allá de, del hotel donde mañana va a estar eh, con el último módulo de control interno, entonces seguramente pues ya está nadando, está dándose ahí el refresh, ¿no? Mi estimado Pepe Soto, este, te damos la, la palabra porque te has llevado el programa el día de hoy, ¿no? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué estabas antes de que el Internet sirviera? ¿Tú qué estabas antes? de que existiera todo esto. Dime, ¿cómo, ¿cómo ha procedido en todo este tiempo eso de las declaraciones, mi estimado Pepe? Bueno, qué bonito era cuando mi contadora tenía ahí todo su legajo de, de documentos y papeles. Se le perdía una hoja, era el, era el, el caos. Cambia la mecánica, cambian las técnicas. Cómo sacar copias... La máquina de escribir, qué bonito era la, la, la esfera que tenía su papel carbón cuando antes se usaba el, el papel carbón. Y lástima de que te equivocabas porque la copia ya salía con el número encimado. Hombre, qué cara, qué, qué, qué problema era que tenías que volver a repetir esa hoja en especial que ha cambiado con la actualidad lo que acaba de decir este ¿Qui ¿quién fue, fue el que lo dijo? Pues, a agárrate a tu joven destruyendo el futuro y que te capture la declaración <risa> diez mil veces total, le das a enter enter enter o le das a refrescar y si no agarra, pues que la vuelva a ¿le das un zape o, o, o, o cómo si va, o... a la computadora no, no, no, no, no, se, la puede, no a se puede porque es un joven destruyendo el futuro, digo perdón, construyendo construyendo el futuro, entonces nada, no se le puede hacer eso digámosle como es usted que dice maestro Pedrín ¿está de acuerdo no? si tuvimos esa fortuna de ver a nuestros primeros colegas ¿cómo, cómo batallaban en esta época esta es una época marzo abril en la que pues poca gente tiene la posibilidad o el lujo que se dio el maestro Martín de yo imagino que está ahorita sentado a, a la orilla de la alberca sí. todo desparramado es un lujo, es un lujo que lo valemos, ¿no? Nomás hay que hay que desquitarlo, desgraciado. Véngase para acá. O, oye, por ahí nos manda Emanuel Pérez. 200 200 estrellas! Muchas gracias, Emanuel. Pero nos dice que no son necesarios los besos, maestro Carlos. No se los envíe. No, no, se, lo damos. no se los envíe. se guárdense, los guardamos guárdense, guárdense, los, guárdense en una bolsita, no te preocupes. Ya me andan, no ya, ya me andan prostituyendo aquí en este ah, programa. Carajo, ¡Ah, carajo, no, no, no! no, no. Ese es fue otro negocio de censos eh por si te interesa. No, no, no eso. No, hombre, mi estimado. Viene Fra para ir, para ir dándole, dándole pues los matices a este, a este programa. De esta noche, rompiendo paradigmas. Muchas gracias a la gente que está conectada. Recuerden, si les gusta este programa, ojalá nos puedan replicar para llegar a más, a más contadores y pues hablar un rato, un rato eh, de desestrés en este programa que hemos hecho para ustedes de manera diferente. Creo que, y si mal no me equivoco, somos el único que maneja este tipo de dinámicas, que se presta pues a hablar las cosas como son, mi estimado Pepe, mi estimado Quique, mi estimado Efra. Y hoy tenemos a, a Carlos aquí en el. En census capacitación. Y bueno, pues eh, la ausencia del jefe mayor de Martín Rojas Tamayo anda en la alberquita, ahorita, en la pues eh, comiendo y pues tomándose ahí unos drinks, ¿no? Seguramente unos drinks. Entonces, mi estimado Efraín, pues algunas palabras para ir cerrando este tema de la declaración anual de personas morales, la resaca. Pues eh, fíjate que compartirles. Eh, comentaba algo, algo de contador Pedro hace, hace ratito. También en el sentido de eh, presentar eh, esta tensión de tener que presentarla pues el último día, ¿no? Y que viene la cuestión de las personas físicas y estar preparándonos. Y, y de esta manera, eh, eh, se, se señalaba, lo comentaba, ¿no? Hay clientes que llegaban casi al cuarto para que se termine el plazo, ¿no? Decían, no, hay quiero que presentes la declaración. Y la pregunta es cuántas personas físicas no van a llegar la última semana con el contador después de que trataron de, de, de enviarla, después de que buscaron todos los tutoriales para tratar de hacer su propia declaración y al final con el cúmulo de dudas y con muchas respuestas que, que, que se están presentando como, pues, consúltalo en el tutorial que viste o cosas por el estilo... Este, pues al final, la última semana, puedan llegarse a presentar a algunos clientes con la intención de que se presente la declaración anual de personas físicas, pero ya nada más tienes una semana para poderlo presentar. Eh, ¿Tendremos la capacidad para hacerlo y cumplirlo? O de plano, decirle a, a los contribuyentes, mira, pues yo me comprometo a entregarla dentro de los primeros 15 días después de que usted me entregue la documentación y la información, ¿no? Porque tampoco se trata de... Eh, llenarme de, del cúmulo de compromisos el día, la última semana para estar cumpliendo el 30, porque entonces voy a tener una resaca que, que le voy a llamar, eh, eh, próximamente lo voy a publicar, es un estrés, estrés postraumático, después de declaraciones, que se dice EPDD, ¿no? Es, es por sus siglas, por su abreviación, porque quedamos con tanto estrés y con tantos eh, cuestiones por tratar de presentar la declaración el día 30 que vaya que es complicado eh, para la salud de cada uno de nosotros entonces creo que una de las recomendaciones que les diría a nuestros queridos amigos eh, paradigmáticos es estar muy puntuales con el cliente sobre todo cuando llegan en el último periodo para poder presentar la declaración y no comprometernos necesariamente a tenerla el día 30 no eh, tam, eh, muchos se preocupan pero es que ya no voy a tener mi devolución de saldo a favor bueno pues si tú la presentas a más tardar el 31 de julio todavía entras en el periodo de evoluciones automáticas. O sea, el periodo de evoluciones automáticas no concluye el 30 de abril, concluye hasta eh, el 31 de julio, ¿no? Entonces, eso puede, eh, puede ayudarnos también, pues, a minorar un poco ahí el tema de, de, de la atención para no estar en resaca el primero de mayo, ¿no? Entonces, eh, ahí se los compartimos y creo que sería importante que lo consideremos, ¿no? Mi estimado Quique, desde la capital del aguacate, Uruapuan, Michoacán. ¿Qué nos tienes que decir? Pues Mira, yo era feliz en el mes de abril porque era el Día del Niño, ahora que soy adulto, le tengo miedo al mes de abril. <risa> no, mira, creo que en esencia, ¿qué es el mes de abril? El resumen de todo lo que hicimos en el año. Igual, ¿qué es el mes de marzo? El resumen de todo lo que hicimos en el año como personas morales. Un buen contador, déjenme decirles, no hace el anual en el mes de marzo. No, la hace en noviembre, la hace en diciembre. Sí. Precierres. A mí en un particular una persona que llegó me dijo, oye contador, ¿cómo va el anual? Le digo, ¿te acuerdas que platicamos en noviembre? Sí. ¿Qué esperas que le cambie a eso? Nada. Ah, pues sí, ¿verdad? La presenté el 21. Y cuando me dijo, oye, ¿cómo le hiciste para hacerla tan pronto? Yo digo, muchos que se quejan, le digo, ¿sabes por qué? porque tú y yo en noviembre estábamos platicando de los números, y en diciembre la variación fue mínima, y fin, se acabó, se envió. Cuando un empresario es ordenado, se deja, y le dices, vas guiándolo ¿sabes qué? No, espérate, dame una idea cuánto vas a vender, dame una idea en qué vas a gastar, ¿sabes qué? Cómprale más, pégale a esto, pégale a aquello, a marzo te la pasas en la hamaca, mi amigo, en la hamaca, y ya casi nomás estás esperando a que el portal esté bien limpiecito, y te esperas a que te den chance de entrar, porque ahorita, por ejemplo, para anuales de física no te deje entrar. Y en cuanto entras, le presentas y ya. Yo les decía a muchos: yo no tuve problemas para enviarla, porque ya tenía aquí los papeles de trabajo a un lado a mí. Y pam, pam, pam, pam, pam, pam, 20 minutos acabé y le envié. Oye, que se borra. Pues si te tardas una hora en capturarla, se borra. Oye, ¿por qué se borra? Porque tus fórmulas estaban mal. Y de pronto en la pantalla no te sale lo que tú te das tus papeles de trabajo. Esas cosas, señores se ven antes de meterse enfrente de la pantalla. Entonces, en un contribuyente ordenado, haz precierres. La resaca a mí me dice eso. Aquellos contribuyentes que les hice precierres, el 20 ya presenté su el 21 ya era la última. Los flojonazos que hasta presentamos provisionales después del tiempo, es decir, oh, el día 17, eso sí, andábamos con las de Caín y por favor, preséntale en tiempo. O sea, si fallamos en las provisionales, en las anuales, es un hecho que vas a fallar. Pero lo que voy, eso es una prueba más de que tienes que agarrar al contribuyente, al empresario y decirle, ¡Ordénate, amigo! O sea, ok, el SAT en su página es una porquería. Vamos a ayudar a esa porquería y darnos tiempos para entrar, no meternos todos al mismo tiempo. Y en cuanto entras, aprovecha y échale duro y captura y llena. Porque de lo contrario vamos a estar como ahorita estamos, que quiero entrar a presentar una declaración y no se puede. Tengo desde la mañana tratando de entrar y no puedo, pero ¿Qué crees? Ya tengo toda la información bien cuadradita, ya nada más voy a llenar campos Mi maestro Pepe Soto, le doy la palabra. aprende el micrófono, no te amargues. Lo importante, lo importante, pues, es la, la la comunión que haya entre empresario y y contador acerquense al profesional, no se confíen. Eh, todos los que están ahorita haciendo sus tutoriales, todos empezamos así. Tampoco es una cuestión como para ponerse dramático. Cada quien podrá analizar la información como lo que es. O sea, tú vas a TikTok y te encuentras que la mayoría son millennials sin menospreciar. Están haciendo su lucha, Muy bien, están ¿no? abriéndose camino adelante. Entonces tú, tú tienes la posibilidad de juzgar. Yo ya he visto por ahí esos dos comentarios que dicen, pero simplemente no los vuelves a ver, así de sencillo. No, no es tampoco para atacarlos ni decirles: tú acá en tu trinchera con tu gente, sigue los, sigue los capacitándolos, siguen los llevando por el camino luminoso de la fuerza. Los que quieran quedarse allá en el lado oscuro, no pasa nada el mercado está amplio para todos, nada más hay que saber llegarles de la manera más amable, y se vendrán contigo, se vendrán contigo y podrán trabajar, así como nos lo está enseñando el maestro Enrique, a eso se refiere con la resaca que para él, afortunadamente, no fue tan tan dramática como para otras personas, es simplemente cuestión de control interno, es simplemente cuestión de administración y no se y no dejarse llevar por, por comentarios que, que no tengan ningún sentido. Entonces, acérquense, vengase aquí a platicar los miércoles 9 de la noche, vamos a estar platicando todo el año acerca de estas formas tan que nosotros consideramos que son las mejores para trabajar. Igual, si no te gusta, pues el... el la puerta de internet está tan grande que te puedes ir con tus amigos de TikTok y no pasa nada. Entonces, acércate con los expertos, acércate con el maestro Enrique, con Efraín, con Toño en Census, Familia Census, aquí serás muy bienvenido. Perfecto. Y bueno, maestro Carlos, para irnos despidiendo, ya me dicen aquí que comercio corporal, que pobre máster, no, no, no, no estás, ya está diciendo también que le repartamos a, a, a la esposa pues, parte ¿La comisión? de lo que... De lo que vamos a recaudar con el maestro, no, no, esa no fue la intención, no, no, no, no, no se crea, no se crea También ella nos, nos menciona aquí que con ese portal del SAT en abril, la colitis nerviosa a todo lo que da por lo de marzo y abril Esteban, el eh, no sé que por qué la mac, por qué el Maca, maestro eh, Corona, no, dijo a Maca, dijo a Maca, dijo a Maca por aquí Lucas Díaz, sin una duda, buenas noches, saludos a todos. Una pregunta para efectos de elaborar la declaración anual de una persona física salarios. ¿Creen que sea necesario solicitar los recibos de nómina o es suficiente bajarlos del SAT? Pues, eh, ¿tú qué le dirías, mi estimado Quique? Te acabo de decir lo que me pasó. Tuve que revisar recibo por recibo y encontré ese error. A veces hace falta, ¿eh? Claro, por supuesto. Porque confronto el XML con el recibo. Con el recibo. Eh, aquí, bueno, Pepe ya le contestó, dice Teresa Martínez, mi amor, me dice toda la razón, eh, dice el contador Enrique de Les Duro. Bueno, me atoré por algunas otras cuestiones, no. tuve que volver a hacer otros papeles de trabajo. Eh, William Gutiérrez nos manda, dice, gran recomendación del maestro Enrique, César Caballero, excelente maestro Corona. Y bueno, pues aquí nos dice que están de acuerdo con Enrique Corona. Hoy se va Enrique Corona, Este sí Enrique, sí Enrique, sí Enrique. Y bueno, mi estimado maestro Carlos, algunas palabras no agregue, para la gente favor, que nos está viendo. Agrega la frase del día, no estás solo. No está solo. No, no, está está solo, solo, no, ah. no sé, vaya, qué sé. Ah, no, no, no es eso, perdón, es no, de no, eso no, no, no, no, no, no, no hablemos de esos temas. Mi estimado eh, ya si no nos, nos bloquean ahorita. Este no, pues un gusto haber estado aquí con, con, con los maestros de familia Census, eh, el maestro Pepe, maestro Corona, ya tuve la oportunidad de conocerlo también ahí en Ahí en la Ciudad de México, el maestro Efraín también por ahí eh, lo tengo de amigo en Facebook y aquí con mi amigo el maestro Antonio Aranda. Pues un gusto también compartir siempre y pues yo creo que como contadores eh, dijera el maestro Pepe Soto, millennials yo yo todavía me siento chavo, pero yo creo que ya soy chaborruco, pero pero pues ya estas nuevas generaciones pues, nos vamos nos vamos eh, nutriendo de los conocimientos de, de, de gente que nos comparte también no yo creo que de eso se trata siempre cada este tipo de programas de compartir de expresar nuestros comentarios a veces estamos de acuerdo Muchas veces tampoco estamos de acuerdo, pero pues de eso se trata el conocimiento, ¿no? De irselo formando eh, personalmente y pues espero que también a la audiencia eh, pues le, le haya servido los comentarios y, y más que nada la el formato, la temática que se tiene en este programa Rompiendo Paradigmas un poquito diferente. Eh, se dicen las cosas, como decía el maestro... Eh, el maestro Aranda se dicen las cosas como son y yo creo que también de eso se trata eh, la materia fiscal, la materia laboral, la materia de derecho de ir viendo las cosas que en realidad nos vayan afectando como contadores. Pues un gusto haber estado aquí con con ustedes y también voy a hacer el comercial los miércoles siete y media de la noche en noches de censos. <risa> Y perfecto, amigos, pues aquí nos dice William que les van a bajar la transmisión. No, no, no, ya, ya nos callamos. Y bueno, un comentario yo quisiera hacer eh, con las personas que suben contenido en redes sociales. Pues son bienvenidas, ¿no? Al final, como lo dijo eh, Pepe Soto, creo que todos eh, pues eh, inician de alguna forma y tratan de dar lo que para ellos pues es de interés y lo que para ellos se puede crear en una cuestión de, de, de ser viral, eh, y vamos, pues eh, todos son libres de verlo. Lo que sí me parece, eh, pues hasta cierto punto, una forma eh, no ética, no sé cómo, no, encontrar, no encuentro la palabra de cómo eh, comentarlo, pero aquellas personas que, pues, empiezan a criticar a estas eh, personitas que hacen eh, videos, que, que, que tratan de, pues, vamos, de estar presentes, ¿no? Eh, pues que lo consuma quien, quien quiera consumirlo. Eh, recuerden siempre pues acercarse a su contador de confianza siempre a su eh, asesor a su abogado a su contador abogado en el caso de Efraín por ejemplo eh, pues siempre estar con las personas que realmente les tienen confianza porque al final pues el, el contador el abogado son personajes que se les debe de tener confianza no como en el caso de ser un médico el psicólogo etcétera los profesionistas pues si el cliente no los tiene confianza pues no tiene absolutamente nada, ¿no? Entonces estas personas que suben videos, pues respetables también, su forma de expresión, su forma de, de, de comentar las cosas. Y bueno, pues si las si personas creen que no no llenan los estándares que ella solicita, pues no la veamos, ¿no? Pero tampoco critiquemos, creo que se me hace eh, de bajeza, se me hace de bajeza el poder, el decir comentarios desnotando a la persona, eh, haciéndola menos, ¿no? Desnotar la... la, la lo que ella está realizando, creo que me parece de manera incorrecta, respetable también para aquellas personas que, que, que pues andan en ese tenor de ideas ¿no? muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada, bueno pues le mandamos un saludo al estimado Martín Rojas Tamayo que no estuvo en esta noche por aquí lo vamos a ver mañana allá en el diplomado de control interno, la última sesión ya pues se clausura, ya estaremos también el maestro Carlos y su servidor en este diplomado de control interno y bueno pues esperamos empezar a retomar poco a poco también algunos eh, eventos presenciales, seguramente que estaremos en a mi estimado Pepe Soto, Efraín y bueno pues Enrique Corona y por supuesto al maestro Carlos A que nos acompañen aquí en la Ciudad de México o en algunos otros estados que Census ya había hecho presencia Lamentablemente después de 2019 pues no se, no se pudo pero parece ser o por lo menos las medidas sanitarias se han ido relajando no Parece ser que vamos saliendo o, o quiero pensar eso o ese es el mensaje no Y bueno pues les deseo también a aquellas personas que vayan a tomar estos días este pues libres, ¿no? que, que muchos de ellos pues eh, se toman para ir a, de viaje, para ir a la playa, para, para hacer ciertas ciertas este, actividades, pues pásenla muy bien, también síganse cuidando, por supuesto, ¿no? es principal, cuidado con las carreteras, eh, hay, hay mucho eh, accidente en estos días, cuidado con, con, con, el, con, el, caso de el volante y el alcohol, aguas con ese tipo de situaciones, cuídense muchísimo, ¿no? Eh, queremos verlos de regreso, queremos que estén aquí en Rompiendo Paradigmas. Próximo miércoles, pues no, obviamente no estaremos eh, eh, haciendo programa, pero los veremos en la próxima, ¿cuándo es? ¿Hasta el 20, bien 21, el día 21 de abril de regreso. Se, este, y bueno, pues eh, espero que tomen estos días. Eh, para descansar, para recuperar pues esas fuerzas a aquellas de personas. Donde nos vamos. No, bueno, no, no, no, no, no todos, no todos. Ley federal del trabajo, amigos, no no son días que se tenga que dar el patrón. Sin embargo, bueno, pues por eh, costumbre, por costumbre en muchas de las empresas se los dan. Pero mi estimado Pepe, Este, ahí sí, ustedes es el máster en esa área. Entonces, ¿cómo dijo? ¿De qué? ¿Se van de qué? Vacaciones, los que no tienen madre. Ah, ¡Ah, carajo! Bueno, ok. Bueno, mis estimados amigos, muchas gracias por haber estado conectados. Nos despedimos, nos vemos el próximo 21, miércoles 21, 9 de la noche. Acompañen también aquí a mi estimado eh, maestro Pedro Carlos en el programa de Noches de Census. Se los encargamos, ya lleva un rato aquí con nosotros. Muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.